bueno vamos a ver eh, en esta parte una cosa muy importante que es las personas tóxicas es decir si tu pareja que te ha dejado o incluso alguien que estás conociendo si es una persona tóxica cuidado con esto porque una persona tóxica eh, te digo de entrada ya que lo único que te va a dar va a ser problemas muchos problemas y también que nunca nunca te va a querer de verdad por mucho que te lo diga las personas tóxicas ¿qué es lo que hacen las personas tóxicas ¿Qué es lo que intentan pues sobre todo esto suelen estar intoxicadas por su ex ¿vale? por su expareja es decir, tenían una pareja, le fue mal o les dejó o les engañó o le hizo algo que, que le ha dejado digamos traumatizado o traumatizada y ahora lo pagan contigo eh, yo tuve una persona que era así no estoy aprovechando para atacar a nadie simplemente cuento lo que me ha pasado a mí y era que la expareja pues le había engañado con una por el móvil entonces ya se dedicó cuando me conoció a mí a espiarme el móvil ...porque se le había quedado aquí... ...como he dicho traumatizada... ...de que yo también le iba a engañar por el móvil con una... ...entonces me espiaba, me cogía el móvil... ...evidentemente una falta de respeto que no se puede permitir... ...entonces pues eso... Eh, ...quedan traumatizadas por algo que le ha pasado en el pasado... ...con otra persona y ya piensan... ...que la siguiente persona lo va a hacer... ...entonces eh, suelen ser por los ex... ...por lo que quedan traumatizados ...o era una persona que le vigilaba... ...o muy celosa, muy celosa... ...o, o le, le hablaba mal, le gritaba... ...entonces todo eso desgraciadamente... ...la siguiente persona... En se suele decir, se lo acaba tragando se lo acaba llevando muy mal otra de las cosas intentan cambiarte, esto sobre todo es un clásico, intenta cambiarte, es decir eh, ¿por qué no vistes así? ¿por qué no te peinas de esta manera? ¿por qué no te pones esto? ¿no te pongas eso? ¿no te pongas lo otro? ¿por qué? porque el ex por ejemplo, imagínate el ex novio, por poner un ejemplo vestía muy arregladito y como a ella le gustaba a él y él le acabó dejando por otra, pues al siguiente si no viste arreglado pues ya quiere que viste arreglado como era Alex, entonces intenta cambiarte. Evidentemente no puedes permitirlo nunca bajo ningún concepto. Tú eres como eres y nadie tiene que cambiarte nada. Cada uno eh, te tiene que aceptar como es. O sea, esta persona tiene que aceptarte como eres, como viste, cómo te comportas y si no, pues no le gusta y, y lo mejor es que busque otra persona. Otro de los puntos muy, es una persona muy celoso o muy celosa. Sin duda alguna, siempre se vuelven muy desconfiados, que lo he puesto aquí también, muy desconfiado y muy desconfiada. Eh, y bueno, lo que te he comentado de ejemplo, el móvil que me pasó, por ejemplo. Una persona muy celosa, si le dan al me gusta en el Facebook ese quién es, y de que lo conoce... si te ven en la calle hablando con uno, oye, tú y, y ese de, de que estás con el que estabas hablando quién es y de qué conoces a ese no sé cuánto. Entonces, una persona muy desconfiada, está, te agobia muchísimo, está siempre encima, está todo el tiempo pendiente, es más que una pareja, es un policía, está siempre investigándote y siempre. Pendiente a todo lo que pasa. Lógicamente, es eh, imposible vivir con alguien así, imposible estar con alguien así, porque es que te hace la vida imposible, te hace que sea un infierno, la relación es un infierno completamente. Eh... Como he dicho, controlador o controladora, que es más o menos lo mismo, todo el tiempo pues pendiente de lo que haces, que si publica en Facebook, que si le han dado el me gusta, que si sabe que foto pone en Instagram, que si ve el WhatsApp, que si está en línea, que si no me ha escrito, que si a qué hora se conectó, bueno, terrible, terrible, yo lo pasé y fue, vamos, lo pasé fatal, entonces eso tampoco lo debes permitir bajo ningún concepto. Y por último, pues jamás te quiere, te dice que te quiere, te dice que... Te quiero mucho cariño, es la mejor persona de mi vida, pero es mentira. Una persona que desconfía de ti sin tú darle motivos, te controla, te vigila, te espía, es celosa, te intenta cambiar. Mentira, no te quiere ni te va a querer nunca. La persona que te quiere de verdad te aceptará tal y como eres. vale. Muy importante eso, así que mucho cuidado con las personas tóxicas. Y ahora vamos con las últimas dos partes, que va a ser la primera. Lo que debes hacer después de haber tenido la ruptura y lo que debes evitar.